Ok, suficiente de Pavarotti, hablemos de la Calas. Sin duda, no hay voz que suscite más discusión que la de María Calas. Se habla de cierto timbre feo y particular. Una grande bochacha, decía Tulio Serafin. Es decir, una grande voz fea. Una voz que alarma e indispone al público, dice Lauri Volpi. Incluso a la propia Calas no le agradaba su voz. Cheleti dice, el timbre de la voz de la Calas, considerado puramente como sonido, era esencialmente feo. Era un sonido espeso y árido. Pero realmente creo que parte de su atractivo se debió precisamente a este hecho. Esta voz podía adquirir colores y timbres distintivos que eran inolvidables. Olvidables. Exactamente, el timbre de la calas cumplía con la regla número uno, ser reconocible y único. Con el adjetivo feo se refiere más bien a que la voz no era precisamente dulce, tierna, aterciopelada, como una Tebaldi por ejemplo. Sin embargo, no significa que no tuviera las cualidades básicas de un timbre, era una voz cargadísima de escuilo, metal, de vibraciones, de color. En pocas palabras, yo diría que era una voz con una belleza dura y adusta. Más discusión hay cuando debemos clasificarla. De entre todas las opiniones las que más me joden son las que clasifican basándose en la extensión del rango vocal Van a ver a gente exagerada diciendo que la Calas era una mezzosoprano natural Solamente porque hacía notas muy bajas Pero realmente ella nunca tuvo la cualidad broncínea de ese tipo de voz No faltan también las personas que dicen que era una coloratura o una lírica Solamente por su habilidad para la agilidad y las notas tan altas que hacía Opinión tan absurda si consideramos el enorme volumen vocal de soprano dramática que tenía por naturaleza ¡Me la soprano Rosa Poncel la consideraba una coloratura dramática, en el sentido de una coloratura con capacidades de dramática, cosa que me parece tan pero tan absurda y que ya explicaré por qué. Clasificarla es de hecho demasiado sencillo, yo siempre tomo como referencia el peso de la voz para clasificar, porque con el resto de las cualidades, los límites entre unos tipos de voz y otros pueden ser difusos. Y en este video nos vamos a guiar con la calas de antes de 1954 solamente, la calas original, esa que aún no bajaba de peso y cuyas capacidades vocales estaban en su apogeo. Podemos descartar que era una coloratura comparándola con tetrazzini. La calas ni siquiera se esfuerza para sonar más fuerte. soprano coloratura nunca podrá penetrar con su voz tan fácilmente como la calas aunque use técnica de soprano dramática aunque entrene arduamente día y noche aunque haga cinco maratones diarios ni volviendo a nacer nunca obtendrá la masa muscular para que la voz suene así de gruesa y penetrante curiosamente las sopranos dramáticas suelen tener un fenotipo específico para eso son mujeres altas y de músculo grueso justamente como la calas original tan solo vean a ese mujerón encuéntrenle alguna diferencia con Trunchbull. Incluso se vio reflejado esto en su voz desde joven. Elvira de Hidalgo, su segunda y mejor maestra, describe las cascadas tempestuosas de sonido aún incontroladas que presenció la primera vez que la escuchó. Por eso me parece tan absurda la existencia de una coloratura con capacidades de dramática. Lo contrario, una dramática con capacidades de coloratura lo vamos a discutir en un momento. Ahora, no digo que es necesario que una soprano dramática tenga sobrepeso Como en algún momento lo tuvo la Calas, Y que, según sus propias palabras, fue un inconveniente para su respiración y movilidad Yo hablo más bien de ese físico en el que el peso aún es controlado Pero, ok, no usemos solo estereotipos como regla para medir Vamos a escuchar más ejemplos Vamos a comparar notas bajas En el terreno de las sopranos líricas tenemos a Claudia Muzio Con unas notas considerables en peso Pero aún así blandas y claras de la misma manera, aunque con un poco más de peso, una Montserrat Caballé. No. En Tebaldi podemos ver una soprano con un peso vocal más grande que el de una lírica convencional. Quizás sea un aspinto o quizá una lírica que se desarrolló mucho. Pero el peso vocal en definitiva es el de un aspinto sin siquiera esforzarse. Incluso similar en cualidad a otras pinto, Milanov. Con una dramática como Destin, escucharemos más peso y más oscuridad. se incluye un sonido más cavernoso pero la calas es capaz de superarlas a todas ella consigue aún más peso oscuridad con una voz de pecho profunda y cavernosa Comparemos ahora notas centrales con bajas. Con una lírica como Genser, notaremos unas notas un tanto livianas y claras, pero lo suficientemente compactas y corpóreas. De la misma manera, incluso quizá con menos peso, Leon Tim Price, aunque muchos digan que es unas aspinto o una dramática. A pesar de que se esfuerza, no supera el peso vocal de un aspinto como Milanov. Y, obviamente, tampoco puede superar el centro tan sólido de Tebaldi. Una dramática como Nilsson viene a agregar más carnosidad. Poncel es una voz más frondosa en el centro y más profunda abajo. Y de nuevo, la Calas viene y arrasa no solo con una voz más gruesa y pesada, con cada nota como una bofetada, sino también con la cascada de escuilo y metal que produce. <risa> una coloratura decía, ¿eh? por supuesto. Vamos a comprar más notas centrales y bajas. De nuevo tenemos a Price con una voz que ni de broma es de un aspinto, una dramática. No tiene el peso en el centro, ni el metal, ni el squilo de un aspinto como Tucci. Una dramática como Poncel se destaca al instante con un peso vocal mayor. Una vez más, la calas sobrepasa a todas tanto por volumen como por cualidad. Para que esto quede muy claro, vamos a comparar otra pieza, ahora notas centrales y altas. De la facción lírica tenemos a Esteba, con una técnica excelentísima, una voz bastante compacta y con considerable peso. Pero, por supuesto, no puede competir contra el grosor en el rango central de Tebaldi. Poncel se presenta con más volumen. Y ya saben lo que voy a decir, así que solo vamos a escuchar. Abunda también la opinión sobre las tres voces de la calas, es decir, la heterogeneidad en el color de sus rangos vocales, casi tan oscura como una mezzo en el rango bajo, rugosa en el central y, a veces, un tanto chillona en el agudo. Esta condición yo, al igual que muchas otras personas, se la atribuyo al entrenamiento de sopranos Fogato que le dio de Hidalgo, verdadera heredera de la tradición belcantista del siglo XIX. A las sopranos de esos tiempos se les criticaba por eso justamente, esa entre los registros. Hablamos de voces como Judita Pasta, María Malibrand, Pauline Viardot, Julia Grisi, entre otras. Era la de ellas una técnica que buscaba un rango bajo similar a las mezzos y a las contraltos, pero con todo el brillo y la extensión de una soprano en el rango alto. Ahora, en su mejor etapa, la Calas realmente no tendría tan marcado este problema como lo tendría después de 1954. Unas veces cuando en la frase que estaba cantando primaban notas centrales y bajas, las notas altas resultaban veladas y, cuando habría que darle prioridad en la frase a notas centrales y altas, era el rango bajo el que perdía cuerpo y se velaba. Como digo, tampoco exageremos, los cambios eran mínimos durante sus mejores años. Yo intuyo que esto sucedía como consecuencia de los objetivos de la técnica y como la única manera de economizar energía a base de variadas relajaciones del tracto vocal según convenía en la frase. El verdadero mérito y lo sorprendente de de la calas en esto era la tremenda condición muscular que tenía para las súbitas transigencias entre estas estructuras fisiológicas de una frase a otra. Esto solo lo lograba sometiéndose a un durísimo entrenamiento, a veces de más de 5 horas diarias. Se sabe también que Judita Pasta debía entrenar intensivamente para tener la condición vocal necesaria, y calas lo lograba además por un intelecto fuera de lo común. En manos de un cerebro safio de una persona sin talento ni naturaleza para el canto operístico, esa técnica hubiera sido un puto desastre. Hay que decir también que esta heterogeneidad en el color no era persistente, por ejemplo no se le escuchaba ese problema cuando ejecutaba largas escalas que recorrían todo el rango vocal, los pasallos ahí estaban totalmente resueltos, <risa> inclusive si no había escalas o cuando había que dar prioridad a cada uno de los rangos. la extensión del rango era corta en origen. De hecho, su primera maestra, María Trivela al principio la tipificó como posible mezzo o contralto, típico de sopranos dramáticas. Fue de Hidalgo quien se encargaría de elongar ese registro, consiguiendo finalmente una extensión de casi 3 octavas. Sin embargo, no es precisamente el mayor mérito de este rango vocal la extensión, sino que lo más asombroso es la presencia que tenía en cada uno de los registros. El rango bajo, que descendía en directo hasta un F sostenido 3 era oscuro, cavernoso, profundo, grueso, pesado, abunda la opinión contraria a la mía, pero seguramente esa gente no la ha escuchado en la Joconda, donde parece que está cantando una bestia peluda sacada de la garganta del tártaro. <risa> Las notas centrales son áridas y angulosas, pero con harta cualidad. Emanan de ahí toneladas de escuilo metal, de vibraciones claroscuro, notas muy sólidas y gordas. También abunda la opinión contraria. Sin embargo, quizás a gente tampoco la ha escuchado en los recitativos de Medea o Norma o en Macbeth. <risa> La voz se expandía grande, luminosa y escuilante en el rango alto, especialmente por encima del C6 a diferencia de otras sopranos dramáticas que apenas llegan al DO o al DO sostenido y no siempre con mucha cualidad. La Calas era totalmente capaz de que el volumen de la voz no menguara en esa zona del rango. Rebemol del terceto de Trovatore queda aniquilado un sobreagudo poderoso de un Kurt Baum. <tose> Portentoso el D6 en el final del acto segundo en Armida. se escuchará nunca más un cañonazo tan poderoso como el mi bemol sobreagudo de la calas, el que emite en el final del segundo acto de Aida es para no creérselo. En 1951 en Ciudad de México, durante todo ese concertante, la voz explota por encima de todo el coro, por encima de una mezzo dramática como Oralia Domínguez, por encima de un supertenor tenor dramático como del Mónaco, por encima de la orquesta verdiana y en el mi bemol mejor todos se callan. Las sopranos dramáticas convencionales ni siquiera llegan a esa nota y las sopranos más ligeras lo hacen con un hilito de voz. Incluso con las voces sin callarse, la calas estalla como Supernova. ¿El mismo poder y cualidad que una Nilsson tiene en un B5 o un C6? El mismo poder y cualidad, digo, era capaz la calas de transportarlos a un Mi bemol. 6 era capaz de intercalar un diminuendo. Además de extender el rango vocal, otro de los objetivos del entrenamiento de Hidalgo fue forjar una inusitada agilidad. Con esa técnica de la vieja escuela, la verdadera vieja escuela, las voces eran sometidas a ser ágiles, todas, desde las más livianas hasta las más pesadas. Es decir, no solo se buscaba extender un rango y desarrollar al máximo las cualidades del timbre, además se buscaba la perfección estilística para enfrentar cualquier exigencia de la partitura. Es por esto que a aquella soprano se les denominó como soprano Fogato, que podríamos traducir como soprano ilimitada. Así, estas sopranos eran capaces de cantar desde los roles más dramáticos, como Norma, hasta los más ligeros, como la Amina de la Sonámbula. Dos roles creados para pasta, de hecho, una soprano dramática. ¿Era la Calas entonces una soprano Fogato? Bueno, debemos considerar que este tipo de voz no viene por naturaleza. Es un tipo de voz adquirida por un desarrollo, por el entrenamiento en una técnica específica. La Calas nació como una dramática, con la fisiología y las facultades de una de estas. Todo lo demás fue adquirido. ¿Era entonces, por su tremenda agilidad, una dramática de coloratura? De hecho, creo que sería más correcto decir dramática de agilidad, pero considerar este tipo de voz como algo con lo que se nace me parece absurdo también. ¿Una lírica no puede generar agilidad? ¿O un aspinto? Yo pienso que todas las sopranos pueden forjar agilidad. La calas era una soprano dramática excelentemente desarrollada en todos los sentidos, punto. Por desarrollo, quizá y tan solo quizá, era una dramática de agilidad de las verdaderas de la vieja escuela se suele utilizar también el término soprano absoluta, eso me gusta más. De cualquier manera, ella era capaz de ejecutar toda clase de agilidad que tuviera enfrente: trinos, grupeti, mordentes, fermatas, escalas, etcétera. Pero no es simplemente estar adiestrada en un estilo, creo que eso debería ser básico, cualquier soprano debería poder. Lo asombroso de la calas con esto era que ella fue capaz de conservar todo el tonelaje de volumen y espesor de su voz cuando ejecutaba estas agilidades. A de otras sopranos que tienen que aligerar la emisión. Para dimensionar mejor este logro de la Calas podemos comparar este fragmento de Nabuco. Nilsson, para ejecutar con limpieza las agilidades, debe aligerar la voz e incluso omite los trinos. Además, para emitir con fuerza las notas altas, tiene que destrozar la línea de canto. No me no Calas cumple con cada una de las exigencias, sin que eso sea un reto para ella. La voz le fue entrenada para ser absolutamente maleable también para toda clase de dinámicas, la mesa de voce tan natural o los crescendos tan ortodoxamente regulados, sin desaforaciones de la voz. En las dinámicas y expresiones más suaves como diminuendos, pianos, fumature, dolchissimi, etcétera, la técnica que empleaba era la más pura escuela antigua no las hacía a base de regulaciones musculares brutas, las hacía a base de un juego puro de resonancias. Cheleti describe cómo sus pianos y medias voces flotaban con dulzura por encima de la orquesta, como si vinieran del techo del teatro. Eso es el canto fiato en acción. Al final de todo este despliegue de capacidades vocales, para la Calas la voz no era un fin en sí, al contrario de la gran mayoría de cantantes de la primera mitad del siglo XX, dedicados a la producción de sonidos bonitos por meros efectismos. En María Calas cada sonido, cada nota, cada frase, cada adorno, tenían objetivo artístico real. Ella dice, Serafín me mostró que había una razón para todo, incluso para las fioriture y los trinos. Cuando uno quiere encontrar un gesto, cómo actuar en el escenario, todo lo que tiene que hacer es escuchar la música. El compositor ya se ha encargado de eso. Ella nos explica muy bien que el canto no es solamente canto bello, que al igual que un pianista, un violinista o cualquier otro instrumentista, un cantante debe transmitir con su música, sin necesidad de las palabras hay cosas técnicas escritas allí en las partituras para ser ejecutadas no es suficiente una voz hermosa fue la calas quien revivió la esencia del canto legato que debe tener un sentido expresivo real como ese carácter hipnotizante que adquiere cuando norma hace su ritual a la luna Eso es bel canto. debe ser la música la que relata el desarrollo del personaje. Es la música en la ornamentación de la línea de canto y la calidad de la voz la que expresa el estado de ánimo, cómo se siente, las emociones que se apoderan del personaje. Agréguese a esto los superlativos sentidos de musicalidad que la Calas poseía, además del sentido arquitectónico que le indicaba con toda precisión qué palabras debía acentuar en una frase musical y cuál era la sílaba que había que subrayar en esta palabra. En una primera etapa de su carrera Frecuentaba con excelencia Más los roles puramente pesados Como los de Puccini, los de Wagner O los románticos más dramáticos Hasta que un día Serafín le propuso hacer Puritani En el 49 en Venecia Al público le pareció esto una locura ¿Cómo era posible que una soprano dramática Que ya tenía fijada una fecha Para ser protagonista en esa misma temporada En la Valkyria de Wagner Fuera elegida para sustituir a una soprano En un rol tan ágil como Elvira Y bueno, la cara solo se le limitó a callar bocas Es precisamente en estos roles donde a Calas la veremos muy cómoda, en la parte más belcantista del preromanticismo, especialmente con Donizetti y Bellini, casi siempre en roles de sacerdotisas y reinas, o en mujeres histéricas y de temperamento voluble e intenso, o sea como lo era ella. También la veremos excelentemente desenvuelta en el terreno de la ópera clásica, con Cherubini y Spontini, que tanto beben de ese principio de arquitectura musical, por ejemplo me encanta cierto fragmento del final del acto 1 de Medea, donde con solo la actuación Vocal de la calas, podemos construir el ambiente de la escena. Imaginar claramente cómo, con la mirada y las manos, maldice a Yasone como una leona furiosa. Una verdadera actriz cantante, no como otros que ni cantantes ni actores. La veremos también excelentemente adecuada para los roles de la primera etapa de la carrera de Verdi, que tienen directa la herencia belcantista de Donizetti y Bellini. La ley de Macbeth parece haber sido confeccionada a la medida para ella. De hecho, Verdi pidió para este rol una voz fea y rugosa que retratara el alma áspera y diabólica del personaje. La partitura está repleta de ornamentos de todo tipo, combinadas con la necesidad de una voz grande y escuillante por naturaleza. Nadie, absolutamente nadie de quien tengamos grabación ha logrado cumplir con las exigencias de este rol. Shirley Barrett, por ejemplo, a pesar de ser un aspinto con una producción vocal decente, tiende a desaforar la voz para dar la talla. Además, ese exceso de fuerza y tosquedad muscular le hacen destruir la línea de canto. <tose> Esta partitura es un demonio enloquecido acechando a cualquier posible víctima que se atreva a enfrentarlo y la pobre verette termina poseída porque de verdad parece que necesita un exorcismo con ese cuello torciéndosele en las agilidades respira hondo y no te exijas tanto Con la Calas, la situación es totalmente contraria, su fuerza muscular de soprano dramática penetra al instante sin esforzarse, cumpliendo incluso con las exigencias estilísticas. Para ella, esto es un paseo por el parque en plena primavera. <risa> Nilsson tiene que aligerar la voz para las agilidades y adornos, y aún así termina destrozando la línea de canto. a la Nilsson le damos una cucharadita de miel con limón a la calas le vamos a acelerar el tempo para ver que incluso así es capaz de resaltar con precisión cada uno de los ornamentos con la diosa no juegas demonio tú te rindes y ves a sus pies